Son las 21 horas con 51 minutos. Usted recuerde que hemos todavía tenemos esas imágenes en la ciudad de La Paz y, y vamos a habilitar, ahí está, muchísimas gracias, eh, nuestra línea de WhatsApp 720-5222 para que se comunique con nosotros con imágenes, información, fotografía, lo que guste compartir. Vamos a ir socializando, consultas también, preguntas. Vamos a habilitar la línea, el 720 -50 222. La información que nos vaya llegando la vamos compartiendo, la vamos socializando a través de nuestros espacios informativos. Eh, es importante aquello, por eso hacemos la convocatoria también. Y vamos a hablar a continuación cuando son las 21 horas con 51 minutos de este conflicto que hemos tenido los paseños acá en, la, en las calles, en los mercados, hablamos de la uh, basura, y es que después del deslizamiento del relleno sanitario hemos tenido 13 días con la basura en las calles, recuerde usted que son 660 toneladas por día que eh, eh, genera eh, la ciudad de La Paz el municipio de La Paz y aquello oh, nos ha hecho pensar de verdad en, en cuánto estamos trabajando, eh, estamos um, proyectando cómo se va a manejar el tema de los residuos de la basura en los municipios, estoy yo con un invitado y nos decía lo siguiente de los 87 municipios que tiene La Paz 5 a 7 nada más de los municipios cuentan con rellenos sanitarios y con esas deficiencias con las que hemos visto. Eh, los demás, los más de 80, están con botaderos. No existe un manejo adecuado de la basura. Y por ello surge esta, esta iniciativa que la presentaban y ya la venían trabajando desde el mes de agosto del año pasado para industrializar la basura. Vamos a hablar de ello. Está con nosotros hoy Roberto Rojas, director ejecutivo de Agam de Paz, la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz. Es un gusto, señor Rojas, que nos acompañe. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, eh, compañeros. Y también saludar a los que nos están viendo en este momento. Estoy viniendo en la presentación de la directiva de Agam de Paz, que está a la cabeza de nuestro hermano B. Caleb Mamani, que es alcalde de Palos Blancos, y su directiva y por lo tanto y es evidente que desde el año pasado hemos trabajado en este mes de agosto este anteproyecto de ley para presentar a la asamblea legislativa el motivo que eh, la, la, las, las personas generamos eh, basura en diferentes actividades que realizamos Esta, eh, existe basura, generamos en nuestros domicilios, en nuestro trabajo, en las calles pero esto eh, es un foco de infección eh, lo que eh, vemos en la ciudad del alto de que no existe un adecuado manejo de la basura, no existe esa cultura de reciclaje, lo que son residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Y por esa, y por esa situación que eh, además de eso contamina lo que es aguas subterráneas, eso afecta que la producción de los comunarios o sea, con todo lo que es la ciudad del Alto, como también aquí en la ciudad de La Paz, y también incluso puede llegar este, aguas contaminadas hasta Lago Titicaca. Y nosotros consumimos pescado, entonces puede generar enfermedades y es muy peligroso y además también contamina el medio ambiente y por esa situación hemos eh, elaborado este proyecto de eh, instrucción de la directiva con el equipo técnico de Adam de Paz y por lo tanto hoy hemos presentado ese proyecto de ley, anteproyecto de ley, con nueve artículos que corresponden. El primero que lo estamos planteando de que Exista, eh, eh, el objetivo es eh, que, eh, implementar lo que es una planta industrializadora de, de, eh, de residuos sólidos orgánicos y e inorgánicos para los municipios el Alto de La Paz. ¿no? Posiblemente esto se puede mejorar, eh, se puede hacer con eh, otros municipios más para que pueda ser un, eh, un, una empresa metropolitana ¿no? eh, con la proyección también de nuestros departamentos. Como bien decías en este momento, son 87 municipios en el departamento de La Paz. 5 a 7 municipios que tienen relleno sanitario. Los demás son botaderos de basura que contamina medio ambiente. Claro, no está siendo tratada. Eh, y eso le iba a decir, un relleno sanitario implica cierto tratamiento de la basura. Todavía no estamos hablando de una industrialización, no estamos hablando de eso, que también es un, un tema muy costoso por lo que hemos escuchado. Evidentemente. Eh, un tema de... Eh, el riesgo que, que tenemos nosotros, eh, por ejemplo, en aquellos municipios que solo cuentan con botaderos, no está siendo tratada, es tema de contaminación, si bien puede que sean municipios más pequeños, pero hay que empezar a abordar la temática de la basura ya de manera eh, muy... Eh, eh, clara, precisa y viendo también la problemática que se pueda generar. Ahora, los rellenos sanitarios, señor Rojas, que tenemos acá, eh, también han mostrado, yo le decía, esas dificultades en su mismo tratamiento. Son, no son definitivos, son provisionales, ¿no? Por eso eh, cada cosa tiene su vida útil, ¿no? Creo que aquí en el relleno sanitario, que en La Paz, en Alpacoma, creo que ya estaba acabando de su vida útil y no han previsto, no ha habido una política de prevención y por esa situación ha tenido conflicto deslizamiento que ha ocurrido que afecta a los municipios a la población del municipio de Chocalla ¿no? y por esa situación no hay problema y generalmente a veces cuando las autoridades municipales porque son competencias específicas lo que son residuos sólidos eh, domésticas y lo que generan en, en, las, en los colegios, por, eh, en los domicilios, y por lo tanto eh, que no se ha cumplido en la Ciudad del Alto, en varias oportunidades ha habido problemas, este problema, y lamentablemente eh, que están eh, manejando esta basura, en la Ciudad del Alto es una empresa, Trebol y otras empresas totalmente intereses particulares que, que algunas autoridades lamentablemente tienen. Por esta situación, por, con esta industrialización de eh, residuos sólidos, orgánicos y inorgánicos, se puede generar, lo que es eh, energía eléctrica, tubos plásticos, incluso césped sintético. En otros países estaba viendo en internet de que incluso adoquines generan, eh, transforman el peso de, de, la... de, de, de la basura, ¿no? eh, especialmente de los inorgánicos. Ahora, de orgánicos, eh, que son, que estamos hablando de las eh, cáscaras de plátano, de naranja, podemos, podemos generar fertilizantes, abonos. Entonces, creo que es importante, incluso puede generar. Eh, tal vez hasta el trabajo, lo que es de, de, si, si creamos un eh, centro de acopio de reciclajes. Entonces creo que es muy importante, por supuesto, que esta iniciativa de de Agam de Paz, eh, se va a mejorar lo que es en la Asamblea Legislativa, porque eso va a pasar a una comisión, comité, va a, ser, va a ir en consulta a los ministerios correspondientes y por lo tanto es este, esta ley que iniciativa se va a mejorar a medida que vayan participando los, los expertos, los que conocen, pero que nosotros también hemos trabajado ¿Qué con plantea la universidad. Este anteproyecto así si de manera. Primero, primero planteamos la creación de, eh, de una planta industrializadora de residuos sólidos, industriales y tóxicos. Segundo, que también eh, esta empresa nacional industrializadora de residuos sólidos y eh, que está conformado por diferentes, ¿no? lo que es la competencia eh, concurrente a través del artículo 200, 299 de la Constitución Política del Estado, está involucrado el, el, el gobernador departamental, los eh, gobiernos eh, autónomos municipales y también por otra parte el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de desarrollo Productivo, Ministerio de Salud. ¿no? Y por lo tanto, eh, estas son las competencias que tiene de acuerdo a la Constitución política del Estado, por otro lado también esta aplicación no simplemente sea eh, a, los, a los municipios sino que también para todos los ciudadanos y ciudadanas, instituciones públicas y privadas, y además de eso, está, este, excepcionalmente que no se puede industrializar estamos hablando de que son basuras de origen radioactivos, de origen de, mine, mine, de minero, de genera productos, actividades de mineras y nucleares, entonces no son aplicables no se puede industrializar, y por otro lado también eh, que eh, y que estamos dando eh, 180 días para que el gobierno eh, municipal, el alto de la paz y también el gobierno departamental puedan elaborar un proyecto a diseño final. ¿no? Ahí van a cuantificar cuánto va a costar la implementación de la planta industrializadora, porque en ese momento simplemente nosotros estamos viendo de que, que hagan esto, ¿no? de acuerdo a sus competencias que corresponden. Y por otro lado, en esta empresa se tenía que conformar una directiva. Tenía que ser gobierno autónomo del Departamento de La Paz, gobiernos autónomos municipales El Alto y La Paz, Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Medio Ambiente. ¿no? Y ellos, ellos tenían que trabajar incluso esos ministerios tienen que elaborar un reglamento general de residuos sólidos industriales y tóxicos y lo que es clasificando lo que son los residuos sólidos inorgánicos residuos sólidos eh, que son eh, inorgánicos ¿no? entonces tiene que haber un procedimiento con el, el acopio de reciclaje de, los, de, las, de las basuras entonces eso tiene que ser un proceso no eso tiene que ya elaborar las autoridades que corresponde que están involucradas en lo que es la basura ¿no? por otro lado que también es importante la parte de financiamiento para ejecución de ese proyecto, en la cual eh, una vez cuantificado eh, que tenga un uh, proyecto de diseño final se tiene que prever eh, inscribir en sus POAS las autoridades o los gobiernos municipales como también departamentales o buscar otros financiamientos uh -huh. ¿no? externos y, y por otro lado también estamos poniendo de que el órgano ejecutivo priorice la ejecución de las acciones necesarias para la implementación de esta planta industrializadora ¿no? esos son nuevos artículos que estamos planteando con toda seguridad que esto los diputados en, en Cámara eh, de Diputados seguramente en las comisiones correspondientes se van a discutir se van a mejorar y también de acuerdo al procedimiento legislativo que va a ir consulta a lo que es al órgano ejecutivo y a los, al ministerio correspondiente que con los técnicos correspondientes se va a hacer ¿no? nosotros también vamos a ser constantes conjuntamente con la directiva de la Bueno, Una consulta, señor Rojas. Usted nos va explicando el proceso eh, que significa eh, llegar a, a, a este escenario de poder tener una planta eh, que nos permita industrializar y, y que se vaya realizando este tratamiento. Eh, ¿Es factible? ¿Ustedes lo vieron factible? ¿Se ha conversado con los municipios? ¿Se necesit necesitó obviamente una, un tema de la misma voluntad política? pero también eh, empezar a proyectarse. Cuando ustedes han ido aportando este tema, han visto como factible porque estamos hablando de, de gestionar y, y de empezar a hablar de, de recursos económicos también. Eh, ¿Por qué en este momento estamos hablando de la salud de las personas? Porque existe, si, si podemos ver objetivamente lo que es el relleno sanitario en, en el alto, hay gente, ahí es abundante, perros que están... En ese lugar eh, hay criaderos de chancho, hay gente que está recogiendo eh, botellas plásticas, o sea, ¿qué contaminación? Y eh, subterráneamente no existe esa previsión de que los intersecciones sanitarios que la eh, contaminación agua subterránea. Entonces, yo creo que es importante, es un derecho constitucional lo que es la salud, la vida, entonces, creo que es una de las prioridades que existe, eh, con toda seguridad que van a hacer, porque el, de acuerdo al procedimiento legislativo, necesariamente va a ir en consulta al sí. órgano ejecutivo, al gobierno departamental al gobiernos autónomos eh, municipales, a todas las instituciones involucradas en lo que es cuestión del tema de basura. ¿Por qué también le hago esta, esta consulta? Porque si estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el departamento de La Paz, donde tenemos esta referencia de 87 municipios, obviamente el municipio más grande es el municipio de La Paz, y hemos tenido este conflicto por no un um, adecuado o manejo, de, del relleno sanitario y se ha tenido ese deslizamiento. Ahora, la ciudad del Alto, que también es para la que plantean ustedes, eh, está en una situación, no sé en qué condiciones está, pero por ejemplo hoy veíamos también movilizaciones y bloqueos porque dice, eh, no tenemos la certeza de, de, de la misma capacidad del relleno sanitario. Eh, entonces, esos son los municipios que tienen más recursos, pero son los municipios en los que estamos viviendo también este tipo de problemas. Porque cuando hay voluntad política se puede buscar otros financiamientos, ¿no? Y que se puede para implementar, para mí es, eh, para nosotros como Agam de Paz, es una de las prioridades lo que es el eh, tema basura, ¿no? No hay un manejo adecuado lo que es en las, en las, en las calles, o sea, hay, incluso eh, se puede ocasionar, cuando hay inundación de basura se ocasiona lo que es eh, inundaciones, en el alto ha ocurrido ¿no? eh, eh, que por motivo creo que es importante para nosotros, por eso hemos presentado es una iniciativa, con toda seguridad se va a eh, concertar con todas las autoridades involucradas Ya se ha presentado ¿Hay alguna eh, algunos tiempos que ustedes están estableciendo se, hecho, se tiene una lectura de la situación actual en el caso de, de la ciudad del alto por ejemplo? Eh, lo que eh, de acuerdo al procedimiento legislativo eh, que tiene que eh, pasar a la comisión eh, Comisión de Medio Ambiente y eh, comité correspondiente eh, tiene que hacer las consultas correspondientes eh, al órgano ejecutivo con también al gobierno departamental, gobiernos municipales en la cual van a hacer una respuesta correspondiente ¿no? con un informe técnico, uh -huh. van a analizar seguramente tal vez algún de los municipios va a decir que no tienes recursos como el rato le decía pero eh, con todo saber que es una de la prioridad porque también ha habido apoyo, yo estaba en algunos medios de comunicación en la ciudad del Alto, recibo llamadas porque eh, han aplaudido esta iniciativa para que se implemente lo que es la industrialización. Esto como reitero de que podemos transformar y puede generar incluso generar empleos como también va a ser eh, en beneficio de la población. Porque esto puede generar energía eléctrica, césped sintética, tubos plásticos, porque ahorita estamos eh, eh, botando esa basura y podemos aprovechar, transformar que, cosas que puede servir e eh, incluso rehusar. O sea, tenemos que generar educación, que esto también es muy importante para poder reciclar en nuestros domicilios ¿no? y eh, después posteriormente tra transportar lo que es a centro de acopio y luego lo que es a la planta industrial de la ciudad. Hablar de una planta industrializadora de verdad eh, es, es una propuesta interesante y me imagino que tomó su tiempo, tomó su análisis, porque lo habíamos dicho, es, un, es costosa al mismo tiempo. ¿no? Ahora, ustedes como como municipios de La Paz, eh, ¿cómo, ¿cómo han visto el manejo, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, los municipios que cuentan, los botaderos, eh, han tenido una reunión que, que les diga, si sí, es necesario empezar a trabajar en esto? Hay una ley que es en 2000 14, uh -huh. no me equivoco, ley 755, que les obliga a los municipios a eh, implementar de, de lo que es de, de botadero uh -huh. de basura a relleno sanitario, que tiene 5 años de plazo, creo que eh, sí, 2015, de 2015 a 2020. Nosotros ya hemos pasado como Agam de paz haciendo recuerdo a todos los municipios que tienen que cumplir proceso. O sea, proceso este 2020 todos los municipios, municipios tendrían que ya tener relleno sanitario. En ese momento los municipios que tienen eh, botaderos de basura tienen que implementar eh, lo que es relleno sanitario. Tienen cinco años hasta 2020. Entonces si tiene que cumplir, nosotros estamos constantemente haciendo, eh, vamos a hacer una decisiones. Pero, pero nos falta 80. Si tomamos ese dato que usted nos ha señalado, siete municipios con relleno sanitario. Tenemos 80 todavía que no están en esas condiciones y estamos a un año. Evidentemente, ¿no? Por eso nosotros estamos constantemente haciendo seguimiento para que implementen esa ley 755 que claramente establece el plazo de 5 años para que puedan implementar lo que es el relleno sanitario. Ahora, los que tienen también hasta el de un mantenimiento. Y un Tiene que, porque generalmente eh, aquí en La Paz, en El Alto, eh, de acuerdo información que tenemos son hasta que 500 600 toneladas por día genera ¿no? En el alto Especialmente en los días feriados, es más, no, en el mes de febrero, enero, porque existen carnavales, o sea, muchas actividades folclóricas y por lo tanto genera mayor cantidad de eh, basura. En los domingos, en el 16 de julio, entonces esa situación no es un día exacto todos los días que genera la basura, sino que depende días feriados que existen, o ferias, o sino que otras actividades sociales en la ciudad del Alto. Es un promedio lo que... Es un promedio, ¿no? Que son 500 a 600 toneladas por día. Todavía nos falta para llegar es... a los rellenos sanitarios y más aún para, para contar con una planta. A medida que vayan creciendo la población, también va creciendo la producción de la basura, ¿no? Y uh -huh. eso es muy importante prever, de que la ciudad del Alto sigue creciendo. Y, y el relleno sanitario que tiene ese villa Ingeniería no tiene capacidad para esa situación. Ahora, para, para estar con el tema claro, cuando estamos hablando de un relleno sanitario, estamos hablando de, de cierto tratamiento de la basura, en parte. Eh, evidentemente, pero eh, para mí lo que eh, en algún momento hemos ido con algunos, eh, cuando yo, yo era dirigente en la Fregúa del Alto, pero no cumple, no hay un control. ¿Qué debería tener? Un primero tienen que, eh, que hacer los, los técnicos, eh, el, la tierra, los pozos adecuados para que puedan hacer un proceso que el, el tapado, o sea, no, no existe, sino que están al aire muchas veces y están por recogiendo a la gente en a cielo abierto, las botellas, existen perros, y criaderos, chanchos, o sea, en ese lugar, entonces, ¿eso qué hace? Eso contamina medio. ¿no? Pues no está cumpliendo lo que es el proceso correspondiente para el relleno sanitario en el caso del alto, está diciendo? ¿El sí. Sí. no cumple no cumple, no cumple. para mí no cumple porque de acuerdo eh, explicaciones de los técnicos perfecto, bueno ahí está la sugerencia nosotros era importante darla a conocer hablar de ello y si sí nos preocupa si sí, sí. existe una, una ley que te dice que tienes que contar mínimamente con un relleno sanitario tenemos eh, 80 municipios en La Paz que solo cuentan con botaderos y si se tiene que empezar a trabajar en el tema de, del tratamiento adecuado de la basura por la cantidad que se produce, que se genera cada día. La Paz y el Alto, los municipios más grandes evidentemente están produciendo por traigo, encima de 500 y 600 toneladas día de basura. Eh, ha estado con nosotros Roberto Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado y darse estos dos minutos para explicarnos también este proyecto de ley. No, queremos agradecer la invitación, que es muy importante la concientización a la población que tenemos que tener una educación eh, adecuada para reciclar, cuidado, no botar a cualquier lugar, incluso en este tiempo de lluvia puede generar inundaciones y lo que ha ocurrido en algunas avenidas en la ciudad del alto y por lo tanto nosotros este proyecto le vamos a hacer el seguimiento correspondiente y no estamos siendo este proyecto ya es definitivo sino que se va a mejorar con los con debates con los diputados instituciones tal vez hay algunos expertos en lo que es el tema basura se puede mejorar es por eso una propuesta iniciativa como establece la comisión política del estado y reiterar y, que los alcaldes, los concejales que tienen que cumplir la ley 755 que establece en cinco años tienen que ya implementar lo que es relleno sanitario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted por la invitación. Vamos, eh, nosotros agradecerle a Roberto Rojas, director ejecutivo de Agam de Paz, la asociación de gobiernos autónomos municipales de La Paz, con el tema de la basura. Y todavía tenemos este tipo de imágenes en la basura, se está haciendo un recojo de las calles, una limpieza también, eh, pero no está, eh, además lo que nos decía, ¿no? nosotros también aportamos y podemos y seamos responsables o el tratamiento de la basura, entonces pues en otro caso, evidentemente. 22 horas con 11 minutos, vamos a una pausa que tendremos al retornar, tenemos contacto desde el departamento de Beni, estaremos con uh, nuestro periodista Sergio Lozanis antes, pues retornamos.